seis años Colombia hizo un negocio con Estados Unidos que se llama el Tratado de Libre Comercio y los resultados de estos negocios son los siguientes. En ese periodo de seis años Colombia perdió 26 billones de pesos en comercio con Estados Unidos. Las exportaciones cayeron 50% y hoy lo que estamos vendiendo a ese país está mucho más concentrado en las empresas y en lo que le vendemos que hace seis años. Entonces creo que las conclusiones la pueden sacar cualquier persona que vea este video. Es cuáles son las consecuencias de eso. Pues por supuesto que nefastas para Colombia. Fue un pésimo negocio. Colombia no logró venderle más a Estados Unidos, sino que por el contrario le está comprando más. Es decir, que en ese sentido las empresas colombianas y los trabajadores colombianos están viendo afectados por esta decisión de este negocio. Y quizás uno de los aspectos más graves tiene que ver con las restricciones que eh, asumió Colombia en, en ese Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, Estados Unidos subsidia con decenas de miles de millones de dólares todos los años a sus agricultores. Mientras tanto, Colombia no puede subsidiar... Pero tampoco puede establecer ningún mecanismo de protección para que ingresen productos agrícolas desde Estados Unidos como arroz o como productos lácteos o cárnicos o incluso como otros productos más industrializados como etanol. La primera recomendación es que hay que hacer una evaluación rigurosa, una evaluación seria. Documentada sobre los resultados, los impactos del Tratado de Libre Comercio en los diferentes aspectos, en materia productiva, en materia laboral, comercial e incluso en las demandas a las que está siendo sometida el Estado colombiano por cuenta de esos Tratados de Libre Comercio. Eso hace parte de una ley que ya se aprobó en el Congreso de la República el año pasado, que es la Ley 1868. Y lamentablemente el gobierno colombiano se ha negado a reglamentar esa ley para permitir que el Congreso pueda hacer una evaluación. Lo que seguiría de eso, porque obviamente la evaluación va a dar que los resultados son negativos, sería hacer una revisión de las cláusulas del tratado y establecer si, qué le conviene más a Colombia, si renegociar ese acuerdo o denunciarlo o, o cambiar algunas condiciones en las que eh, estamos siendo afectados en el acuerdo.